Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a ver dos cosas para que se queden hasta el final. Vamos a ver una noticia de Infobae que ustedes me estuvieron escribiendo ya una cantidad de personas. Emanuel te mencionaron, Emanuel te mencionaron, entonces vamos a leer esa noticia de Infobae donde me mencionan. Y de último vamos a ver una eh, eh, escenas que nadie ha visto hasta el momento o por lo menos cuando salió la noticia nadie las tenía de eh, las cámaras internas de Black Wall Street Capital en el momento en donde están haciendo el allanamiento entonces vamos a ver esas imágenes también eh, y vamos a ver primero lo de la noticia para que se queden hasta el final chicos y vean este, toda la información. Ahora, con respecto a Infobae, esta es la, eh, la noticia. Ustedes lo están viendo ahí, mi cámara está un poquito grande, yo sé. No puse el croma hoy, me dio pereza. <risa> Pero eh, vamos a, a ver. Omega, Omega Pro, estafados siguen creyendo en la empresa, pese a pruebas y la detención de Juan Carlos Reynoso. Especialista en destapes de estafas advirtió, esto están mencionándome a mí, <ríe> yo soy especialista en destape de estafas, bueno, eh, advirtió que personas inescrupulosas buscan mantener sistema multinivel para seguir estafando a más personas, dijo que es increíble, esto mencionándome a mí literalmente, esto fue lo que mencioné yo en el, en el video, Increíble que la gente siga defendiendo a la empresa y su detenido líder. Chicos, vean, a mí voy a hacer una pausa para hacer un comentario. A mí me, realmente eh, me causa mucho orgullo, podría decir, que eh, los trabajos de investigación que hemos hecho los repliquen periodistas un poquito más profesionales. Me llama mucho la atención y yo sé que ustedes también porque ustedes también. ...me mandaron esta noticia... ...entonces esto es algo que... ...a mí me llama mucho la atención... ...ver hasta qué punto... ...podemos llegar... ...hasta qué punto... Eh, ...hemos llegado... ...inclusive les voy a contar... ...mi... ...como mi número de WhatsApp es público... ...a mí me escribió un diputado... ...de Colombia... ...escribiéndome... ...y dándome las gracias... ...por todo el... ...al principio no creía que fuera diputado... Eh, ...sin embargo como fue... ...por videollamada... ...entonces... Vi las oficinas y todo Digo yo, mmm, ¿será que es alguien de un banco? ¿O será que es alguien y se hace pasar por un diputado? Entonces entré a internet a ver Cómo eran las, las, las curules Creo que se le dicen Donde se hacen las reuniones y todo eso Y sí, era un diputado de Colombia Entonces, eh, me llena mucho orgullo Ver hasta dónde podemos llegar Simplemente con una camarita, un micrófono Y una computadora eh, y, y que realmente... ...la gente le saque provecho de esta información y que la gente se dé cuenta de este tipo de estafas. Entonces, pequeño paréntesis, que quería hacer? Ok, una foto tomada del Instagram oficial de Juan Carlos Reynoso el día 2 de diciembre del 2022... ...en las instalaciones de Black Wall Street Capital. Recuerden que hicimos un video sobre esto, donde descubrimos que esta foto que él había publicado... Era de esas oficinas, o sea que ya tenía antecedentes, ya tenía nexos con esta gente desde esa fecha. O probablemente de, desde antes. Pese a la detención del empresario peruano Juan Carlos Reynoso, líder de la presunta estafa piramidal Omega Pro. Supuestos estafados de este sistema multinivel siguen creyendo aún en la empresa. Y en la inocencia del gerente para Latinoamérica. ...quien viene siendo investigado por varios delitos como lavado de dinero y nexos con organizaciones delictivas. Lo que está sucediendo con Omega Pro es lamentable, bochornoso... ...por el hecho de que hay personas que defienden a capa y espada esta empresa. Saben que Omega Pro es una estafa con todas sus letras. Increíble que la gente siga defendiendo lo indefendible... Expresó el youtuber Emanuel G. Hubiera bueno, puesto por lo menos el, el link de mi canal o el link del video, pero me. me, me o sea. Me llama la, la atención eso. Sin embargo, muchísimas gracias Infobae por mencionarme. Sé que hay periodistas un poquito más inescrupulosos que a, a, toman noticias de youtubers. Que Vamos a verlo. youtubers no somos absolutamente nadie. Y pueden hacerlo perfectamente, pero por lo menos Infobae se toma la decencia de mencionarme. Y eso es de aplaudir porque hay periodistas que no se manejan de la mejor manera y se acreditan las noticias o el tiempo de investigación que hacemos nosotros eh, para presentar una noticia. Quien hace destapes de estafas en su red social? Las personas que defienden la inocencia de Juan Carlos Reynoso comentaron que el empresario peruano fue captado por el personal personal Policial y Fiscal de México Interior de la Financiera de Black Wall Street Capital debido a una mala coincidencia, esto es lo que estaban diciendo, que simplemente estaba ahí por estar. Sin embargo, el creador de contenidos para YouTube comentó que la relación de Juan Carlos Reynoso con Black Wall Street Capital no ha sido un solo día, sino que tenía una relación de larga data con esta empresa y posiblemente con alias el Mencho, jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los delincuentes más buscados por las autoridades y la Interpol. Exactamente, eso fue lo que, lo que dijimos en el, en el video. Cabe precisar que el presidente de la Comisión Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente, dijo que, es, que está investigando el caso de Blackwell Street Capital, para lo cual se detuvieron cinco hombres que quedaron a disposición de la Fiscalía. Entre ellos se encuentra el empresario Juan Carlos Reynoso, que permanece detenido luego de cinco días de su captura. Y Juan Carlos Reynoso, hijo, de dijo en un audio que él no tenía nada que ver y que salía el día siguiente. Ya vamos a ver, de hecho, también el video que les tengo preparado para que ustedes vean a ver si realmente esta gente es inocente, como presuntamente dicen. Para corroborar el vínculo del empresario con Black Wall Street Capital, Emanuel G. comentó que Juan Carlos Reynoso subió a su Instagram el 2 de diciembre del año pasado una fotografía en el interior de una oficina de la firma investigada en México. Teniendo en cuenta las pruebas tomadas del video Emanuel G. y la página de Instagram del mismo Reynoso, se señaló que ambas fotografías fueron tomadas en la misma oficina, aunque con varios meses de diferencia. El papel de determinar la verdadera relación con Black Wall Street Capital está en manos de las autoridades. La investigación ya está en curso y estamos seguros que dicha investigación pronto rendirá sus frutos. Ojalá para bien de los clientes de Omega Pro. que esperen sus pagos? Dijo el influencer. Sin embargo, uno de los líderes de Omega Pro dijo que las personas estafadas... Se le devolverá su dinero en junio, por lo cual Emanuel G. retó a la empresa hasta dicho mes a retornar, a retornar el capital de los inversionistas estafados. Y mantengo mi palabra hasta la fecha. En ese sentido, el youtuber indicó que hay muchos ex líderes de Omega Pro defendiendo a Juan Carlos Reynoso y que tratan de darle la vuelta a la noticia de la captura del empresario y mostrarla como víctima con el objetivo de seguir estafando a más personas, correcto. Emanuel G. recordó también que Juan Carlos Reynoso fue CEO de Icom Tech firma relacionada con el mundo de las criptomonedas la cual dejó sin dinero a muchas personas en Estados Unidos y Perú correcto, y el video donde él promociona IconTech está subido en mi canal, de hecho yo fui el primero que destapó esta noticia porque ya había, cuando yo destapé eso Omega Pro ya llevaba como que tres años y medio nadie sabía absolutamente nada de esto hasta que dimos con la información correcta, ahora no fue que, vamos a ver, no fue que tampoco yo descubrí esto solo eh, una de las personas que ahorita no recuerdo el nombre, eh, de hecho eh, no sé si quiera ser nombrada, siquiera eh, una de esas personas, que pasó aquí? una de esas personas que me escriben, me mandó ese video y ese video en, en el canal en el que estaba subido, tenía como que 5 años, 6 años de haber sido subido no, como 4 años, una cosa así y tenía como que 50, 60 visitas Entonces absolutamente nadie lo había visto Aunque estaba en internet De hecho yo en su momento investigué este caso Y no había visto nada sobre este video Pero Lo resubí a mi canal con el fin De que si lo borraban Quedara la evidencia subida en mi canal Donde Juan Carlos Reynoso promociona IconTech y de hecho una entrevista Donde él mismo dice con sus propias Palabras en la entrevista que él es CEO y fundador de Omega Pro, cosa que después en llamadas corporativas él negó totalmente. O sea, si hay prueba en formato video donde él dice eso, es ilógico negarlo totalmente. Entonces, pero bueno, ustedes saben cómo son este tipo de personas. <coughs> Dichas empresas de inversión mostraron imágenes tachadas con grandes pagos, pero que no pudieron verificar ni corroborar la información que les estaba dando el pub, al público. No se dejen engañar. Ahora ya no llaman los líderes a sus clientes, sino los corporativos. Debido a que los supuestos líderes están escondidos de la justicia, dijo el, YouTube, el youtuber. Líderes de Omega Pro se enfrentan a las noticias. Bueno, aquí ya sigue la noticia. Ustedes pueden ir a verla. Eh, la noticia en InfoBy. si quieren leerla completa eh, está muy interesante, está muy bien planteada y eh, ahora sí chicos vamos a ver imágenes de eh, estas imágenes se presentaron en un noticiero de México un canal que no es tan conocido, creo que es como un canal local eh, y me las pasaron, entonces vamos a verlas para eh, que ustedes también <coughs> tengan la información de todos los ángulos. Eh, ¿Qué se me hizo? Por aquí está, por aquí está, por aquí está, aquí está. Ok. ¿Están viendo? Sí, están viendo. <ríe> Mi cámara está un poquito grande, ya saben, por temas de copyright, eh, de copyright trato de tapar lo más que pueda. Eh, sin embargo, el audio también me puede causar problemas, pero no importa. Vamos a ver. Un momento, porque ustedes no están escuchando. Ya veo. <risa> a bajarlo un poquito porque está súper duro. Bájalo como por aquí ok estas son las imágenes oficiales de la detención vamos a hacerlo grande para que se aprecie un poquito mejor yo sé que yo estoy tapando con la cámara un poco pero es a propósito ya lo dije eh, vean aquí este, esta persona donde entra Vean el brinco que le da esta, a esta a esta a esta mesita El pasado 15 de marzo, agentes de la Policía Judicial de las... Voy a quitarle el audio por partes. Este video es solo una parte de lo que las cámaras grabaron... Y los agentes creyeron habían destruido. Este, es un, este video es solo parte de lo que las cámaras grabaron. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron durante la investigación... A eh, destruir las cámaras. O sea, díganme ustedes... ¿Qué persona que es inocente apenas entra la policía a su negocio, usted destruye las cámaras? Está como raro, ¿no? Y perdón, sí, le voy a poner pausa. Sí, estoy tapando. Sí, voy a quitar el audio. No me lo pongan en los comentarios, por favor. Todo esto lo hago con el fin de que eh, YouTube no me detecte el copyright y me vaya a borrar todo el video completo. Se aprecia cómo llegan al ver el dispositivo. Los ahora iniciados intentan esconder el efectivo. Los intentan esconder el efectivo. Vamos a ver aquí de frente. Llegan. Se logra ver una persona. Se logra ver una Habían persona. Destruido. Se aprecia cómo llegan. Bueno, la cámara no tiene como la que... Al ver el la dispositivo. suficiente resolución, pero... ¿Ven cómo apenas llegan, toman el, el efectivo para esconderlo? Los ahora iniciados intentan esconder el efectivo. Lo sacan de la caja fuerte. El dinero es tanto que lo hacen en bolsas de basura tamaño Jumbo. El dinero lo meten en bolsas de basura tamaño Jumbo. Díganme ustedes si eso no es sospechosísimo de alguien que está metido en problemas. O sea... Si fuera realmente una persona o personas que no están involucradas con nada de esto ¿Por qué están haciendo esto? Apenas escucharon a la policía en las puertas de sus oficinas ¿Por qué? Pero no lo logran Vean cómo una a una fueron rompiendo las cámaras Incluso para asegurarse de que no haya evidencia Rompen el cristal que resguarda la memoria de las mismas El reporte. Eso que ustedes ven ahí es un servidor Probablemente donde están todos los datos de las supuestas eh, plataformas que están relacionadas con Block Wall Street Capital. No sé si en ese servidor está alojada eh, información relevante a Omega Pro, a a, a el, el broker que ellos crearon. Eh, no sé si este servidor contendrá ese tipo de información. ¿Pero por qué rompieron este vidrio? Querían dañar este servidor, pero no, no les dio el tiempo suficiente. Guarda la memoria de las mismas. El reporte dice que encontraron armas, droga y decomisaron solo 168 mil dólares. 168 mil dólares en efectivo. Probablemente sí lograron esconder más o, o, o lograron sacar del, de las oficinas de alguna manera parte del dinero. La empresa asegura que fueron más de 5 millones de dólares y 15 millones de pesos. Si hicieron todo legal, ¿por qué buscaron destruir la evidencia del video? Correcto. Si hicieron todo legal porque intentaron destruir la evidencia y no solo eso, esconder el dinero. ¿Por qué? O sea, si si si ustedes creen que si, si, si la policía llega a hacer un allanamiento, a un banco a unas oficinas que tienen todo en orden las personas se quedan así como que está pasando asustadas o sea no sé no sé realmente qué es si fueran inocentes si son culpables hacen esto tratar de destruir todas las evidencias posibles entonces eh, voy a poner el video completo sin audio simplemente para que veamos las imágenes ya sin cortes vean el brinco que hace este señor aquí donde llega el policía Entró la policía, vean, vean, vean lo increíble Vean aquí, estaban cerrando Estaban cerrando la cortina principal Para que no entrara la policía, sin embargo Lograron entrar rapidísimo Esa se, eh, Aquí hay una persona que se asusta Esa persona se echa para atrás, asustadísima pero ella era la que estaba cerrando probablemente la, la, la puerta principal del garaje. Ya luego se ve la imagen con un montón de gente, un montón de policías. Sin embargo, vean que la, la cortina quedó tocando el techo del, del, del, del carro oficial. O sea, lo que querían era que no entraran. Aquí se ve un, un oficial eh, con armas de alto calibre entrando. Probablemente sé este que es un oficial de seguridad. No sé. Vea cómo lo vuelve a ver. Se queda parado. <risa> <coughs> y aquí están revisando. Eh, vean, aquí hay como las bolsas de basura que estábamos viendo. Aquí están revisando gavetas. O sea, esto es serio. Estas son las, las las cortinas metálicas donde entró la policía. Vea que tenían carros de de, de de bastante valor. Aquí ya están sacando a la gente. Aquí este señor tratando de esconder todo. El dinero en bolsas. Esta señora que está aquí. Bueno, no sé si es una señora o un señor, pero... Vea como se queda viendo, como ya sé qué le pasa <risa> O sea, probablemente esta señora realmente es inocente eh, o, no, o no sabía absolutamente nada Porque se queda de lo más tranquila Y aquí este señor con una bolsa de basura tratando de... Un momento, un momento Ese que estaba aquí no era Juan Carlos Reynoso Vean que aquí este está tratando de subir Y aquí sale una persona del lado derecho ¿Lo ven? Es que la resolución no da para tanto Ahora, yo estoy tapando con mi cámara. <ríe> sí, estoy tapando. <ríe> perdón, perdón, chicos. Voy a quitar mi cámara porque todo lo que he estado hablando, ustedes yo creo que no han visto parte de, de, de todo esto. Pero voy a quitar mi cámara para que lo veamos. Eh, ahora sí, completo toda la imagen. ¿Lo ven? Aquí esta persona trata de, de subir... Y aquí se ve una persona, no sé por qué, de largo se me parece a Juan Carlos Reynoso. No sé si será o no será. ¿Lo ven que aquí aparece de nuevo? No sé, la verdad. Aquí la persona metiendo dinero también. Ok, este sí no es Juan Carlos Reynoso porque tiene barba. Pero bueno, ya ahí quedará toda la información para las autoridades que investiguen el caso. Lo ven que él ha dado un saco como color oscuro. Entonces sí, sí se me parece mucho, mucho a este que se asoma. Lo ven, aquí se asoma. Saco oscuro, camisa blanca por dentro. Vean aquí las fotos de, de los detenidos. Saco oscuro, camisa blanca por dentro Probablemente sí era él el que estaba ahí Bueno, en es, ya sabemos que sí estaba ahí En las oficinas, pero en esas imágenes Vean aquí donde entran La gente que estaba trabajando eh, Se queda asustada, no sabe qué hacer Realmente esa es la postura Que tomaría alguien que es inocente No salir corriendo inmediatamente Y esconder dinero Vean aquí, pobrecitas estas muchachas se ve No sé por qué Ah, de buenas a primeras me da, la, me da la, la sensación de que no tenían nada que ver. Están escondidas, están agachadas, no saben qué está pasando. Pero bueno, chicos. Eh, ahora sí, ya tenemos, ya vimos esas imágenes. Eh, entonces... Recapitulando chicos, muchísimas gracias por eh, todo el apoyo, todas todo la, las palabras de, de, de aliento, felicitándome, muchísimas gracias por todo eh, y también eh, hemos estado haciendo shorts de respondiéndole a eh, Omega Lovers, gente que realmente estaba adoctrinada o sigue adoctrinada porque me han vuelto a responder. Y mucha gente me está diciendo, Manuel, es que usted se burla de esa gente. Vamos a ver, ¿no voy a ser hipócrita? Sí, me burlo de esa gente. Pero no de la gente afectada que realmente eh, fue engañada. Me burlo de la gente que sigue adoctrinada y que sigue defendiendo a capa y, y espada esta... Eh, me he dado cuenta que tengo esa muletilla de decir que defiende a capa y espada. O sea, hasta en la misma noticia lo pusieron. Eh, ¿Por qué? Porque es gente que se les dio la información. Que en su momento se burlaron. Se rieron. Perdieron el dinero. Y aún así se siguen burlando. Y se siguen riendo de la información que presentamos. Entonces, de esa gente es la que yo expongo en los shorts. Chicos, esa es toda la información porque ya se me va a hacer larguísimo esta, este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.